El reencuentro ya comenzó, porque Goya es anfitriona, Goya es la capital de la amistad, Goya es Fiesta Nacional del Surubí, del 2 al 8 de mayo, 45ª edición, confirmadísima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 Goya. Vuelve la fiesta nacional del Surubí. Vivamos desde ahora la experiencia Surubí 2022. Te esperamos, chamigo.